Entrevistas a la comunidad de primera reunión. ¿no? La idea de este espacio es conocer a todas aquellas personas que forman parte de esta comunidad de Slack, que ya son casi 600 profesionales al día de la fecha, el 18 de mayo, que es el día que estamos grabando eh, este episodio, que según mis cálculos va a salir el 31 de mayo, si esto no falla, si no fallan los números, o el 25 por ahí. Pero bueno, eh, nada, tenemos un espacio donde intercambiamos entre diferentes profesionales. Eh, hoy son más de. 100 personas las que entran todos los días a revisar los mensajes. Este, algunos postean y ponen sus inquietudes. Pero hay más de 100 personas que diariamente entran. Y bueno, y para, para hacer crecer la comunidad vamos a estar lanzando el programa de embajadores también. Así que los que los que se quieran sumar al programa de embajadores, este, va a ser un espacio súper interesante para eh, intercambiar y conocer más a la comunidad. Y por ahí tener moderar algunos grupos o iniciar algunas conversaciones o recopilar... Lo, lo, lo, los mejores temas, así que, pero bueno, para que hacer un poco que la comunidad, eh, que, lo, lo, que lo, lo que quiero con Primera Reunión es que es una comunidad de todos, por más que el día el nombre de Primera Reunión, sea algo de todos. Bueno, sin más preámbulos, tengo hoy el honor de presentar a alguien que está eh, del otro lado del charco, como decimos, del, del charco grande, que se lo lleva Atlántico, que está en, en España, en una ciudad que conocí, que, se llama, que me encantó, que se llama Cádiz, que queda... Ahí al, al suroeste, ¿no? Este, eh, nada, es eh, los, los gaditanos. Eh, así que ahora te voy a preguntar esos si sos gaditano, pero bueno, te presento a Alex Marín, CEO y founder de Brocalia. Bienvenido, Alex. Sí. Nada, gracias por sí? la invitación, Andrés. Bueno, perfecto. ¿Listo para tu primera reunión? Listo para la primera reunión, sí. Perfecto. Bueno, Alex, entonces de, de Cádiz, este, al, al sí. suroeste. Eh, Primero... sí, sí, al suroeste. Eh, bueno, eh, Andalucía, la verdad que es una tierra que, que, te, que te atrapa eh, y, y te comentaba justo al principio Aunque hemos tenido posibilidades de movernos a otros sitios de España Pero eh, sí. tiene una calidad de vida tremenda eh, Mucha luz, mucho, eh, muchas horas de, de sol eh, Yo creo que es un lugar perfecto para compatibilizar Trabajo intenso con, con, con ocio y familia eh, soy un enamorado de la provincia, si tú la has conocido, pues nada, es, que, es un sitio precioso. Yo, yo recuerdo sitios muy buenos, me acuerdo el, el bar, el Panteca, creo que era eh, eh, un sí. ahí, ahí, como no el clásico. Era. Sí, sí, sí. Claro, y, sí, sí. y después tuve algo muy gracioso, una deuda muy personal, pero que <risa> algo gracioso me pasó en el hotel donde estaba, fui a una terraza y sufrí un ataque de una gaviota que vino tipo, de porque claro, no me di cuenta, había subido de Estados Unidos. Me cago, está lleno de gaviotas y vino de frente y me tuve que agachar porque me pasó por el lado, me pegué, me bajé agachado así, y cuando bajé vi que en la, en la recepción tenían cámaras de seguridad ahí arriba de la terraza y, sí. y se habrán habrá hecho una fiesta viendo cómo me, me atacaba la gaviota y yo, tipo, ahí. Bueno, <ríe> así que nada no. estarás rubando por ahí en vídeo totalmente bueno, Alex, si te parece como para empezar, contame el, ¿Qué es lo que hacen en Brocalia? ¿Para quién? ¿Qué problemas resuelven? Vale. Eh, eh, Brocalia, bueno, somos un broker, eh, eh, además que nos enfocamos única y exclusivamente en dar servicio a los administradores de, de fincas. Eh, uh -huh. Nosotros, eh, bueno, el administrador de fincas ocupa mucha parte de su tiempo, de su día a día, en la gestión de las incidencias que le trasladan los vecinos por bien ser de cuestiones de mantenimiento de, del edificio o, repara, o, o de reparación. Y, y muchas de esas eh, cuestiones de mantenimiento, de incidencia y de reparación, están, tienen cobertura dentro de una póliza de, de seguro. ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. el administrador de cinta históricamente eh, ha, pues, pues, ha pasado mucho tiempo llamando a compañías de seguros. Eh, ...comunicando esa parte del siniestro... ...intentando hacer que vengan los reparadores adecuados... Eh, ...que aquella reparación se termine lo, ante, lo antes posible... Eh, y, ...y eso... ...pues bueno, hacía que desocupara... ...parte de su labor principal... ...pero como el administrador de finca siempre ha sido un profesional... ...que ha querido... Eh, ...pues bueno, que, que los vecinos estén eh, bien atendidos en el edificio... ...asumía esa tarea como propia... <risa> Y, y hace ya bastantes años, eh, bueno, una asociación, un colegio administrador de administradores de fincas no, nos preguntó, eh, nos conocía a nosotros por la parte de brokers de seguro, si, si habría una solución para todo esto. Todo este tema tan complejo para un administrador que es desde el hecho de pedir un, un presupuesto del seguro del edificio, encontrar alternativas eh, que estén bien explicadas eh, y sobre todo de que cuando llegue el siniestro puedan hacer una comunicación fácil y un seguimiento sencillo eh, y bueno ahí entro, entramos nosotros nosotros Procalia es una marca comercial eh, bueno es una correduría somos corredores de seguros de tercera generación y es un proyecto que nació porque fue el propio cliente el que nos dijo el, el dolor que, que tenía y, y entonces nosotros lo que hicimos fue construir la, la solución Pensando en el administrador de fincas como administrador de fincas, esto es una obviedad, lo, lo digo muchas veces, parece una tontería, pero cuando el mundo del seguro se ha querido acercar al administrador de fincas, ha visto en él una figura de vendedor de seguros, de comunidades y de hogares. Y nosotros eh, entendimos perfectamente que lo que ellos tenían era un problema. Eh, me llama un vecino, ahora llamo a una compañía, nos decimos nombres, me pego 20 minutos al teléfono, comento lo que pasa… No soy profesional de cobertura ni de garantía, mi, mi tarea es otra. Y esto se le complicaba mucho. Bueno, pues nosotros montamos una plataforma que todo eso lo hacía mucho más sencillo. Entras, comunicas el parte de siniestro y en las últimas versiones y actualizaciones que tenemos, nuestro sistema se conecta directamente con los web service de las compañías, trae la información que la compañía va generando, se la entrega directamente al administrador que a su vez se la puede entregar directamente al vecino. Entonces estábamos... Eh, ...resolviendo un gap de tiempo que es principalmente... El, el, ...el gran problema que nos pasa a todos como vecinos... ...como que vivimos en una comunidad... ...es cómo ir a esto, ¿no? La, la ausencia de información... ...que no significa que, el, que, el, que aquello no esté funcionando... ...no esté resolviéndose... ...pero esa ausencia de información nosotros la resolvimos... ...haciendo conectividad directa con las compañías... ...y esto ya tranquiliza a todos... ...la verdad que es que un vecino... ...o sea, tener, tienes una rotura en el techo, cae agua... Y es, y es un momento muy incómodo en la vida de una persona, y por lo menos quiere saber que aquello va evolucionando a repararse. Después encontraremos ciertas incidencias: el pintor es malo, el otro, bueno, ahí, eh, hay otra, otra segunda derivada de, de, de todo esto, ¿no? Pero, pero por lo menos un lugar muy sencillo en el que hacer la comunicación y despreocuparnos, porque Brocalia ya se encarga de todo. Una extensión del despacho del administrador en todo lo que tiene que ver el seguro. Y además no, no queremos que nos vean como un outsourcing, sino como si fuéramos, somos parte de tu equipo. Eh, claro. Y ahora, en cuanto te llega un tema de siniestro, olvídate, entras en Brocalia, comunicar un parte de siniestro es cuestión de, no sé, un minuto o dos minutos, ella el resto te va a ir llegando notificaciones, eh, ya hay referencias de la compañía, la compañía ha enviado al pintor, has concertado cita con el vecino y desde la plataforma. Si el administrador tiene información adicional, pues, bueno, pues tiene uh -huh. su chat dentro claro. de que habla con, nos, con nuestro equipo, con nuestro departamento siniestro. Y, uh -huh. y, bueno, hemos ido resolviendo cada problema que nos decían que tenían, nosotros se lo uh -huh. hemos intentado resolver. Joder, claro. es que llamo a una compañía y tengo que contar lo mismo cuatro veces a cuatro personas distintas. Bueno, pues, en nuestro sistema tienes un tramitador asignado para el expediente que te lo guía de principio a, a fin. Claro. Partiendo de la resolución de este dolor empezamos a montar servicios alrededor de esto. Voy a mejorar cuando me pidas un presupuesto de una póliza de comunidad, te hago un buen estudio, una oferta comparativa, eh, vas a poder entregarle al vecino una oferta en la que él tenga mmm, vea que ha sondeado el mercado adecuadamente, eh, uh -huh. te permito que emitas la póliza a través de la plataforma que tengas tus pólizas almacenadas claro. y puedas enviar copias de las pólizas, pero, un poco, eh, pero sí. como te digo, todo alrededor de su, pain, su dolor sí. principal que es la gestión y el seguimiento del, del siniestro. Esto sí. es lo que hace Brocalia. No sé si lo he explicado. Sí. Mejor. No, no, perfecto. Y, y lo que destaco, que es algo que, que por ahí se habla mucho o se o sea siempre hablamos de, de ventas, de buscar un nicho y acá es un ejemplo muy claro de por qué. O sea, tener un nicho. Porque si vos vendieras seguros, serías un commodity. Entonces buscarían el, el mejor precio. En cambio vos acá, al especializarte en, en fincas, bueno, como lo que acá en, en Argentina por lo menos decimos consorcios, Consorcio. que es esto de, eh, soy muy bueno, te, o sea, el, el cliente va a estar mucho más tranquilo que yo le presupuesto de sabiendo, contándole que trabajo con administradores, que sé lo que viven y que me puedo anticipar en el presupuesto a cosas que por hoy otro asegurador no va a tener en cuenta. Entonces, todo el proceso de compra del cliente este, lo tenés especializado y, y, y, y sos el número uno, eh, por lo menos en, eh, a la hora sí. de elegir. Estás bastante sí. expuesto más arriba, quizás, bueno, por ahí alguno que arriesga con el precio y el que arriesga va a ser la finca ahí. Eh, claro, esto, bueno, eh, queremos darle el poder de, de decisión también al, al vecino. Primero descargar de responsabilidad al administrador, es decir, eh, oye, traigo un broker especializado en, en seguros de, de comunidades, ha hecho él su estudio, aquí tenéis las 7, 8, nosotros mostramos como mínimo 5 o 6 alternativas de contratación, con un detalle de coberturas entendible, bastante entendible, aunque después también se les ha cargado el, el condicionado particular, pero… Pero, bueno, ¿qué diferencias de cobertura hay las principales? Y que el vecino diga, bueno, pues si voy a decidir por precio, que sepas que hay una limitación de garantía. Así el administrador de fincas tampoco tiene carga con la responsabilidad de que usted contrató esta póliza. Y, bueno, pues, pues hacemos partícipes a toda la comunidad y a todos los vecinos en la, en la contratación. Eh, y, y yo creo que esto también… Tranquiliza mucho al administrador eh, que está delegando sí, sí, sí. a nosotros esta tarea. Perfecto. Así que... Che, Alex, para... buenísimo, no me encanta. Para que te conozcan más, eh, me encantaría saber qué fue lo primero que vendiste en tu vida, allá en España. <risa> he, estado, he estado siempre vinculado eh, al mundo del, del seguro. vale Te decía que era... Eh, vengo de, de familia de, de brokers de seguros, tercera generación. Ajá. Bueno, yo era el hijo que claro. decía: Papá, yo no voy a entrar nunca en la correduría, eh, me buscaré la vida, yo haré otra cosa que no será eh, Hasta que me quise casar, no encontraba trabajo y. <ríe> y bueno, papá, lo de seguro no me parece tan mala idea, ¿no? <ríe> claro. eh... Y, bueno, y montamos este proyecto aparte, ya te digo, no, no, he, no he tenido una vocación de venta, he llegado muy tarde al mundo de las ventas, muy tarde, muy tarde uh -huh. eh, he sido uh -huh. programador mal programador, pero en los uh -huh. inicios del desarrollo de Brocalia lo hice yo ese, ese producto mínimo viable eh, lo, uh -huh. lo hice uh -huh. yo hasta que, hasta que me llegó eh, mi límite, llegué al tope tiraba de amigos eh, eh, bueno, ahora le llaman patrones pero yo llamaba amigos, oye, vente eh, un día, programame este módulo y después nos vamos de fiesta y... y, claro. y, y pero eso mm, hacía avanzar poco la, la sí. plataforma. Eh, tuve la suerte de un muy buen amigo mío que es el CTO actual, Chuano que es un brujo. Sí. Eh, se incorporó al proyecto hace muchos años, lo llevó a otro nivel y yo me pude centrar en el crecimiento. Y ahí es donde llegué al mundo de las ventas que para mí había sido siempre esto como aleatorio, tiene que ver con claro. que, tengas, que tengas buena personalidad, caigas bien al otro y todas esas cosas. Pero cayó en mis manos el libro este de ingresos predecibles y me, me, me explotó la cabeza cuando vi que aquello eran procesos eh, eh, de verdad. ¿no? Y, o sea que y, saliste, y... perdón que te interrumpa, saliste a vender, lo primero que vendiste fue brocaria en tu vida. Sí, sí, sí, sí, sí. sí Yo no, okay. no, había, tenido, yeah. no había tenido relación nunca con, con o sea, solo el, en la parte de seguro, no tan nicho además, eh, claro. sino al final, claro. bueno, pues estabas en claro. una mesa, venía te venía un cliente, porque bueno, en el mundo del seguro tienes la oficina, claro. viene un cliente, te pide un precio, pero no hay métricas ni, eh, claro. bueno, el cliente casi te viene solo eh, y aquí había que darle un poco la, la vuelta y... Y, claro. y, y yo sabía que, que bueno, que todo, todo, todo tiene cierta metodología. A mí creo que hay una cosa que sí, a ver, que creo que he hecho bastante bien, es conocer mis limitaciones y ir contando con gente que sabe mucho más que yo para, para hacerlo. Cuando tuve limitaciones en programación, claro. conté con con y empecé a crecer. Y en ventas tuve la suerte. He contado con muchos consultores a lo largo de mi vida. En eh, Brocalia, mm. vamos, quiero decir. Claro. Encontré a un consultor que eh, Luis Rodríguez, que, que bueno, yo en bueno, encanto sigo manteniendo una excelente relación con él. Que me decía, oye, tu ratio de conversión, y digo, no veas, Luis, nosotros eh, cerramos el 25% de, de lo que nos pide. Eh, y dice, bueno, ¿y por qué tampoco? Y, bueno, y, y, y, no sé. y, y él me, fue el primero en aplicar metodología en, en el claro. cierre de la oportunidad. Y, y aquello claro. ya claro, te, te abre un mundo totalmente eh, distinto ¿Por porque porque si, si el cierre, el ratio de conversión ya no es una ecuación no, no es una incógnita en la ecuación puede empezar a tocar otros parámetros claro. y ahí es donde fuimos pues mejorando el, el, mejoramos primero el departamento de cierre pero yo te digo que parte de venta y, y solo mi experiencia eh, se centró eh, en, el, en el seguro ¿En... En seguro, perfecto. Bueno, me, me interesa saber, eh, Alex, eh, en Brocalia, cómo está conformado el equipo, principalmente el que genera eh, revenue, ¿no? el que genera, eh, el que está más vale. abocado a generar ingresos. Sí. Vale, mira, eh, nosotros tenemos, bueno, hace muy poquito que tenemos figura de, de prospector SDR puro. Antes, voy eh, círculo completo, ¿no? Hemos, hemos usado la misma figura para, para varias cosas a la vez. Mira, nosotros tenemos que trabajar en dos líneas. Sumar más administradores de finca a nuestro proyecto, ¿vale?, que esto es eh, uh -huh. captación pura de nuevo cliente para Brocalia eh, y hace, hacer que ese cliente, una vez que está dentro de Brocalia, pues, ups, elín, que nos siga haciendo peticiones de, de seguro de edificio. Y uh -huh. lo, lo que primero arreglamos... Pues, no digo que tuviera suerte el proyecto desde el principio, la idea es muy buena, nos la compraron muy bien, con lo cual adquirimos usuarios sin mucho esfuerzo de captación. Uh -huh. eh, con lo cual teníamos ingresos, pues, o sea, eh, facturábamos casi desde el inicio del proyecto. Uh -huh. Entonces, lo, lo que, en lo que primero nos centramos fue si el número de peticiones que nos entraban éramos capaces de mejorar su ratio de cierre, y esto nos pasó... Gracias a Luis, pues pasamos del 25 al 34, 36. Con sí. lo cual dijimos, o sea, con el mismo número de peticiones estamos generando más ingresos, incrementemos el número de peticiones. Y ahí es donde eh, sí si empezamos a pensar en un departamento de captación. Aquí volví a contar con otro consultor, que es Luis Mongemalo, un tipo, un crack, uh -huh. eh, que él nos ayudó o me ayudó a entender todo este concepto de buyer persona. Eh, a tener un, un, un guión eh, en el que tienes que contarle al administrador de finca qué es lo que hace, qué problemas resuelve. Em, empiezo uh -huh. a entender mucho mejor la disociación de roles. Eh, pues, pues ya sabes, antes era una sola persona, lo hacía todo y ahora empezamos claro. a trocearlo. Eh, con lo cual, ahí ya el, eh, tenemos equipo de captación. En el B2B, sí. que es bastante, eh, bueno, pues, mm, eh, empiezas a hacer llamadas, bueno, ya sabes. Claro. No, ¿Captación? No hay, no hay... ¿Captación outbound? O sea, prospección outbound, digamos. Outbound, y... eh, 100% casi. Ok, ¿y cuántas personas tenés hoy haciendo captación? Mira, hoy, hoy tenemos eh, un, eh, cuatro personas en, en perdón, Perfecto. dos personas únicas exclusivamente en captación y nuestro okay. equipo más grande ahora es, el, es un SDR que lo acabamos de meter, que es el que va alimentando, alimentando al equipo de, de captación. Y después los ejecutivos que cuidan al administrador de fincas, que ya está con nosotros, que no se sí. quede dormido y sigue evolucionando dentro de Brocal Porque nos dimos cuenta que el administrador de fincas es un profesional tan, tan ocupado que es que como lo dejes solo y no estés diciéndole, ¿Eh? oye… Sí, ...sigue trayéndome cosas... Eh, ...se iba degradando la, la calidad... Y, ...y no crecía dentro de nosotros... ...entonces okay. para el proceso de captación... ...al principio era... Eh, ...cojo un listado, tengo un teléfono... ...llamo y, y empiezo mm -hmm. a ver qué cierro... Y, ...y durante mucho tiempo... ...hemos estado funcionando así... ...no nos ha ido nada mal... Eh, mm -hmm. ...pero bueno... Pues, ...pues te vas encontrando con los problemas... ...que yo creo que tiene todo el mundo... ...la, la dificultad de encontrar a la persona con la que tienes Ajá. que hacer el cierre mm -hmm. eh, y, y esto te consume demasiado tiempo en claro. perfiles que tienen una calidad de comercial muy alta. Es decir, claro. Un tipo que es muy sí. bueno haciendo el cierre, se pega horas y horas intentando claro. solo cerrar esa reunión. ¿vale? Mm -hmm. eh, y, y, y por eso, desde un tiempo a esta parte, ya sí hicimos un corte eh, en el equipo comercial y, y metimos la figura del prospector, puro, puro y duro. Okay. Eh, aquí el tercer consultor que me ha ayudado mucho, Javier Jordén bueno, que, que yo creo que en, en el, los dos años que ha estado ayudándonos, como mentorizando en el proyecto, eh, mm -hmm. que te pone cosas delante muy evidentes que te cuesta trabajo, eh, o sea, mm -hmm. son, son tan obvias que te da rabia hasta que te lo diga un externo, yo debería de saber. Yo debería claro. saber esto. Bueno, Entonces, pero... pa, pa, para, para resumir, porque es como que... Lo que no, a ver, tenemos... ¿Captación te refieres a todos los que salen, a, incluyendo los vendedores, o solamente los que generan las citas? Eh, los que generan las citas es el equipo de Bien. captación, ¿vale? Eh, Perfecto. Son, ahí tenemos a, a dos personas. Ahí son eh, dos que tenés dos el personas. Prospector y el SDR, puede ser, o no? Eh, tengo... Independientemente... De, de, de, de, el, el SDR si sí tenemos claro. uno solo, que, que este sí okay. es eh, el... Eh, bueno, SDR, está, perdona, eh, prospector única y exclusivamente que está analizando la base de datos y viendo si el lead okay. tiene calidad suficiente... Después se lo pasa a, a los SDR, son estos dos antes, de, ah, okay. eh, antes del el ejecutivo ah, de okay. cuentas, que es el que ya le cuenta toda la eh, okay. todo, todo en profundidad todo lo que resuelve eh, Brocalia. ¿vale? Entonces un prospector que hace las bases de datos, dos SDR ¿Sí? que los contactan.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 En la lista de mail. Prometo que no es pameo simplemente trato de aportar contenido de valor. Eh, eh, y, y, es, y eso es el, el, el equipo comercial. Eh, hoy, ¿Inbound uh -huh. tienen? Este, ya de paso te pregunto: ¿estrategias? Sí. Muy, muy poquito. Eh, poquito. Muy poquito, okay. muy poquito. Y, okay. eh, es verdad que tenemos departamentos de marketing y comunicación, generamos contenido, bastante contenido, uh -huh. pero. Claro. eh. Alguna prueba, incluso hemos hecho con alguna campaña eh, uh -huh. intentando atraer a Facebook, LinkedIn, Twitter, pero, uh -huh. pero muy poco, muy poco. Eh, nuestro canal de adquisición es uh -huh. Outbound eh, casi al, al 100%. Impecable. Y eso, eh, es, eso hoy, vos tenés ratios de. Vos me contabas de que subiste de 20 a 34% eh, las. Las peticiones, ¿peticiones son solicitudes de presupuesto, por ejemplo? Sí, exactamente. Eh, okay. eh, ¿Y, eh, ¿Y tenés eso? ¿Cuántas peticiones te vienen? No sé, ¿Cuántas personas tenés que prospectar para una petición? Sí. Eh, el 110, 2, eh, eh, más o menos, eh, casi se clava. Eh. Claro, claro. <risa> eh. ¿Como 100 dijiste? Perdón, ahí. Eh, sobre todo, eh, eh, uh -huh. cada 100 contactos, o por lo menos eh, de lo que el prospector empieza a analizar, vale, eh, uh -huh. eh, intentamos hacer la llamada. También te digo, Andrés, es que hemos ido mejorando mucho esto. Sí, Somos sí. muy, no te iba a decir amateur, pero estamos aprendiendo casi, casi continuamente eh, este, uh -huh. este mundo porque. Y Mira que somos, tenemos PyDrive, te da unas métricas muy, muy buenas, uh -huh. pero al principio en el negocio, cuando estás creciendo, es que no sé, cuándo, eh, es todo muy caótico y cualquier cliente que vale, oh, joder, bueno, claro. te vale. No, te da igual que sea un administrador de, de fincas que, que tenga solo claro. 10 comunidades, oh, pero le, le he contado a Brocalia, le ha encantado el proyecto, tengo que darle el servicio eh, y. Y con el paso del tiempo hemos visto que es que eh, esa calidad de, uh -huh. de, de cliente te genera más pérdida de tiempo que otra cosa. Entonces, claro. si me pide un ratio de conversión, nuestro ratio de conversión es, a quien le cuentas que es Brocaria, que se registra y hace su primera póliza, es muy alto, pero uh -huh. se nos queda mucho por el camino. Se nos queda mucho claro. por el camino porque creo que eh, no estábamos contactando con el perfil ideal de, de cliente que, que quiere evolucionar uh -huh. con Brocal y que de verdad, Brocales le soluciona un dolor fuerte. Porque si eres muy pequeñito, todo esto que he contado al principio, de lo de los siniestros, que rollo, que eh, uh -huh. trabajo más, más costoso, si el administrador de fincas no es muy grande, no va a necesitar un externo que se pueda apañar él solo uh -huh. en resolvérselo. Eh, entonces... Cuando hemos ido hacia leads más eh, grandes, administraciones de finca con con mucho más eh, comunidades uh -huh. que administran, aquí ya los ratios de conversión eh, a, a registro han ido bajando. Bien, bueno, no, buenísimo. Y lo que a mí me interesa saber es, ya yendo a esta estrategia de, de Outbound que, que, que están haciendo, Justamente esto de, de los canales, ¿no? Porque el administrador de finca, por ejemplo, acá el administrador de consorcio, el otro día hablábamos con Guido de Octopus y era mucho llamado por teléfono porque no estaba en el LinkedIn. Sí. Acá veo que vos estás apuntando un nicho que quizás ya son empresas más grandes. Y, bueno, es otra otra geografía, eh, pero por ahí son los mismos parámetros. Digo, ¿cómo hacen? Eh, cómo, cómo, ¿Cuáles son los canales principales que usan para estos SDRs para, para generar las vale. reuniones? Hay uno muy obvio que eh, aquí en España eh, eh, están organizados por colegios profesionales, el administrador de finca. Cada provincia en España tiene un colegio profesional al que si tú ejerces la profesión de administrador de finca, eh, con garantía, eh, te colegias y, y bueno. Y, y nosotros hemos hecho acuerdos con los colegios profesionales para que nos dejen dirigirnos a sus colegiados. ¿vale? Este es el, el canal natural es hablar con el colegio, hacer un acuerdo con el colegio y que me deje hablar con sus con su colegiados, con sus administradores de finca. Después, profundizar en el tamaño del administrador de finca y si es lo suficientemente grande como para que Brocaglia sea un servicio que le aporte valor. Tiramos de servicios como e informa, eh, bueno, son registros públicos eh, de facturación. Eh, eh, de las empresas, aquí en España, supongo que no sé, en Argentina igual a, claro. ahora otros, que, que puedes encontrar información sobre cuánto factura una empresa. Como, como sabemos más o menos, en base al número de edificios, el volumen de facturación de la empresa, pues vamos acotando por ese camino. Entonces, el, el embudo se va reduciendo eh, y ya… Eh, tenemos más o menos el dato de lo que debe de facturar un administrador de fincas para, para gestionar más de 50 comunidades y entramos hacia, hacia ese y, y ahí pues eso y entonces estos leads son los que eh, vamos cualificando y vamos eh, intentando haciendo madurar después contándole lo que es Brocalia haciéndole una demo eh, de la plataforma eh, sí. y si le gusta pues eh, registrándolo y eh, y ya entregándolo a otro ejecutivo que lo haga eh, crecer dentro de Europa. ¿Qué, ¿Qué usan más? Tipo teléfono o LinkedIn. Digo, parece que son más eh, muy teléfono, profesionales ahí. Claro. Sí, sí, eh, mucho teléfono, muchísimos uh -huh. teléfonos. Eh, después también tiene la peculiaridad que contra más grande eh, el administrador de finca tiene muchos filtros dentro de, de su oficina. Claro. Eh, claro. que te, te, te es difícil llegar al administrador de finca, pero la realidad claro. es que nuestro servicio a quien le salva la vida es a la persona de operaciones de la administración claro. de finca, con lo cual tampoco nos cuesta trabajo contárselo a la persona, porque hay una pregunta que es muy evidente, ¿quién se encarga del tema de seguro dentro de la administración? Y puedes hablar con ella, puedes, puedes contarle todo lo que hacemos para que sea ella la compradora de brocales y se lo diga al, al administrador. Eh, okay. Aquí hemos visto que a medida que queremos contactar a clientes de un tamaño mayor, eh, lo, es, es más complejo llegar a, a, al, al administrador de fin. Perfecto. Bueno, eh, Alex, para ir cerrando, te hago tres preguntas así cortitas y al pie. La primera, me encantaría saber qué métricas son las que ves eh, día a día. en eh, vale, vale. vale, pues... Tengo, tenemos, no, métrica ya sabe, cuando se pone uno a, a analizar hay, hay miles, pero para mí el valor fundamental es el número de pólizas que vamos emitiendo mes a mes, por, porque de ahí tiro hacia atrás. Eh, mm. Es decir, nosotros estamos ahora mismo haciendo unas 130 pólizas de, de seguro de comunidades mensualmente, eh, con un ratio de conversión de, te decía, ahora hemos bajado, estamos, bueno, 34% más o menos, eh, con lo cual yo sé que para conseguir esas 130 y nuestro objetivo que no hemos planteado para este año llegar a las 150, pues tengo que re recibir, pues, 400 y pico de peticiones, para recibir esas 400 y pico de peticiones, esa es la segunda métrica que miro, cuántas peticiones de presupuesto nos entran, y después, ¿desde cuántas fuentes nos entran ese, ese número de peticiones de presupuesto? Eh, y, y Pero pero fundamentalmente me fijo en eso. Si tengo que hacer crecer el número de peticiones de presupuesto, pues lo puedo hacer de dos formas, o, o que el que ya es cliente mío, que me compre más, o adquirir nuevos usuarios. Claro. Y, y ahí voy, y ahí vamos balanceando. entre no, no tenemos una obsesión por crecer el número de usuarios. Esto sí nos ha pasado en los últimos años y, y, y, bueno, el último consultor, Javier, nos no decía que, que nos relajáramos en, en, en la adquisición, sino en el cuidado del que ya está contigo, hazlo crecer. Téntrate más en el upselling no. que, en el, que en la entrada de nuevo. Porque si, uh -huh. si haces bien el upselling, el valor del nuevo que te entre mmm, va a ser mucho sí. más que vas a gastarte dinero en adquirir, pero después no lo sabes retener, pues no gastes dinero, no. dinero por ahí. Con lo cual pues eso, número de pólizas que emitimos mensualmente, número de peticiones y desde dónde nos entran esa, esas peticiones y vamos a ir eh, pues, tocando las la, la teclas y corrigiendo prácticamente eso que lo Cuando decís desde dónde nos entran, ¿te referís a cuántos elites eh, eh, hubo de, o cómo sería. Sí. De, de, de, de, de, de, de, nosotros trabajamos actualmente con unos 500 administradores de finca ¿Cuántos okay. de esos 500 nos han pedido dentro del mes? ¿Vale? Ah, ok. ¿Vale? No me había explicado bien, Perdona. Claro, eh, ah, ok. Nuestros nuestro ya clientes, de esas eh, 450 peticiones que tenemos que claro. tener mensualmente, de los clientes que ya son tuyos, ¿quiénes de ellos han hecho peticiones? Claro. ¿Cuál es tu media de tus clientes que te piden eh, presupuesto mensualmente? Vale, pues, claro. Ahí, ahí es donde vamos. Eh, y, y lo que nos gusta muchísimo, bueno, antes ha hecho referencia al canal de, de Slack, eh, que se conecta, que sea activo, que, eh, que claro. interactúe más o menos, pero cada métrica es súper importante claro. medirla eh, y que y que siga haciendo esa petición. Eh, sí. y, si, y si vemos que el número de nuestros usuarios, sus peticiones se reducen, uh -huh pues vamos a aumentar el, el, vamos, la adquisición de, de nuevos usuarios para, para que sí. se mantenga el número de peticiones, para que el ratio de conversión mantenga un número de, de, de cierre. Decime si leí bien entre líneas, pero me parece que es algo súper importante, que vos lo que ves es, che, si yo tengo que llegar a 150 pólizas, yo sé que si voy a mis clientes actuales, si, si esas peticiones vienen de clientes actuales, la tasa de conversión va a ser mucho más alta que si yo estoy prospectando por, por una cuestión lógica de confianza, de que ya conocen el producto muy bien, lo probaron, etc. Pero eso me parece que es algo súper importante porque muchas veces no se hace esa división del funnel este, eh, y en tu caso como que lo tienen hecho bien hacia atrás sí. y decir, bueno, por ahí es un sí. objetivo por cada... ¿Cuántos de clientes actuales y cuántos de clientes nuevos tienen que venir estas pólizas por ahí? Claro, uh -huh. claro. Y, claro. Y después, el, el nivel de actividad de cada uno dentro de... Es que al, al final, claro. cuando haces tus tu estudios y segmentas, eh, uh -huh. te puedes... Haces análisis mucho más concreto. Mira, nosotros hace, claro. no, no hemos inventado nada, ¿eh? hacemos, hacemos lo claro. siguiente. Después hemos segmentado a nuestros usuarios en bronce, plata, oro y platito. ¿no? en base a claro. su actividad eh, dentro de Brocalia. Pues, así que el Platino que va solo, que es un tipo que, que ya ha comprado tanto Brocalia, se funciona, sigue pidiendo, no, no hace falta ni que, ni que empujemos y ese tiene un ratio de conversión alto y después a medida claro. que el, el, el cliente nuestro va bajando en esa escala, su ratio de conversión va cambiando, con lo cual que claro. nos dice, oye, nos interesa llevar a la gente a Platino, no solo porque crece, sino porque además es que va a seguir creciendo a un ritmo de conversión más, más alto. Y, y de ahí que eh, nos hayamos autoconvencido de que la prospección y el sumer clientes con potencialidad platino, una, una cosa que también, no, no, no, vamos, pues un dato fundamental... Hablar de la potencialidad del cliente, no del negocio que tiene contigo, sino de potencialmente claro. hasta dónde podría llegar. Eh, y, claro. y saber esto es vital. Había, yo te digo que muchas veces nos dejan tan en evidencia los consultores cuando te hacen preguntas muy evidentes que no tienen. Uh -huh. Nosotros teníamos administradores claro. de finca y Javier decía, bueno, ¿y, ¿y cuántas comunidades gestionan este administrador? No, no lo claro. sé. Yo, sí, tú sí, no, sí. Sabes, dice, no sabes si las 10 que tienes son las 10 que va y no va a poder crecer más sí. o, o tiene 100 y solo tiene su 10%. Eh, no, sí. Pues esta es otra de esas métricas que se, eh, sí, no, se y, clasifica. Claro. No, y esto de, de saber eh, justamente que otra vez hablamos con también en otro episodio de esto de comunidad con Fernanda Lesmes y estaba esa ambivalencia de entro chiquitito, pero sé que conquisto ahí adentro un montón, entonces me, me, me esfuerzo en, en, en traer algo pequeño o, o a traer un deal grande, y muchas veces pasa por ese lado, que el la administrador lo pruebe en uno. ¿No? me imagino claro. en tu caso, que lo pruebe en, un, en una sí. finca y sí. que después sí. lo, lo lleve a otro, y, pero obviamente claro. en eso me voy a enfocar por ahí desde Outbound con un montón de esfuerzo que por ahí no me es rentable, Ese, los primeros cinco clientes no me son rentables, las primeras cinco pólizas pero sé que a futuro claro. eh, sí tengo una claro. rentabilidad claro. Te, Tenemos un long tail de, de gente muy pequeñita que nos aporta, en conjunto si lo ves, nos aporta mucho uh -huh. pero, pero te claro. requiere mucho esfuerzo de tampoco no tenemos claro que sea muy rentable nah. claro. bueno uno uno ya sabes que las métricas se las puede ajustar para quedarse tranquilo y dormir bien eh, como uno quiera no y puede, puede decir bueno como estos son de los que aportan poco pero si lo ves en global es como si fuera un platino lo eh, que no sabes cuántos se están perdiendo por ahí por ahí medio ¿no? y esto ya es como como uno quiera perfecto Alex eh, para para también saber me gustaría saber libros podcasts que te hayan servido, que, que recomiendes. Bueno, ingresos eh, predecibles ya me lo, me lo dijiste. Es que ese me dejó muy, muy tocado. Eh, okay. No sé, está tan tan, tan bien explicado, tan, tan obvio, tan, claro. Eh, claro. y, y como, como eres capaz y te dedicas, bueno, no sé, a mí me ha tocado este mundo de la venta en la parte claro. del seguro, pero estás leyendo y estás aplicando lo que él está diciendo a cómo puedes hacerlo tú y yo creo que en ese, eh, eh, bueno, pues yo, yo creo que fue muy importante para que eh, hiciéramos crecer el, el, el, el negocio. Eh, leí en su día también hace bastantes años Remote Work, que son de, okay. los de Basecamp, eh, creo que son los sí, de sí son. Basecamp. Sí. Eh, pues este también fue un momento en el que estábamos todos trabajando en remoto, de pandemia claro. y todo nosotros íbamos a crecer por, por Madrid pero al final ese libro también yo creo que me ayudó muchísimo es que no es que voy a decir todos los obvios vale el, el Lean startup eh, eh, line eh, startup eh, eh, eh, eh, cómo es <risa> remote eh, ese, el remote, eh, y, eh. y, y ahora estoy con la venta disruptiva Chris tengo uno que me, me está gustando eh, bastante eh, sí. Chris Payne se llama Okay. Eh, y después, eh, pues son, son libros que me han aportado mucho. Eh, okay. eh, nunca eh, nunca te pare decir Nike, es la biografía del de fundador okay. de Nike. Eh, de Nike, ah, es, bueno. sí. es, es muy, muy chulo ese, ese libro uh -huh. también, eh, estupendo, y, y la uh -huh. verdad que consumo mucha literatura centrada en, en ventas porque al final es casi hobby no lo que, lo que tenemos y, y muchos podcast también, mucho podcast de startups. te encontré a ti eh, me encantó eh, cómo sí. todo lo que compartes con la comunidad, todo lo que, lo que estás haciendo y, y ahí de ahí es que he aprendido mucho, aquí en España hay un podcast histórico que se llama Más que Startup, eh, que, que es una maravilla, merece la pena suscribirse y y leer las historias de, de, la, de las empresas que han escalado y crecido. Y ahí, mm -hmm. pues bueno, hay una lista larga de mm -hmm. eh, podcast, ya te pasaré esto si quieres. <risas> Perfecto. Bueno, Alex, bueno, un montón de contenido. Y la última para cerrar, algún, si me puedes resumir algún aprendizaje, algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando, cuando empezaste. Eh, quizás puede estar bueno esto, de cuando empezaste a vender en Brocalia y que sabes ahora y que dices, sí. che, si hubiese sabido cuando empecé... Este, acá es, este sería mi consejo. Sí, pues, eh, probablemente un proceso formativo mucho más maduro de, de, está bien experimentar y lanzar cosas, eh, eh, pero, pero pierdes mucho tiempo en ese, en ese camino. Si tienes, si tienes claro que tu modelo de negocio escala por ventas, eh, tira rápido Y tú no tienes los conocimientos necesarios Como era mi caso Encuentra a alguien que te, que te enseñe Y te guíe el camino Y te haga perder el menor tiempo posible hay, hay tremendos profesionales Que te pueden ayudar en esa parte Yo hubiera, de haberlo sabido Hubiera tirado antes de, de consultoría men, Mentoría ¿no? eh, Porque cuando Sobre todo lo, las empresas Los proyectos bootstrapping No tienes no mucha pasta Para contratar a alguien internamente eh, claro. Ahí es que, claro, eso es, eh, entonces el, el, el punto de encontrar un consultor que te vaya, que casi un psicólogo que te ayuda a ir eh, desenmarañando todo lo que tienes en la cabeza eh, para que tú solo puedas seguir avanzando. Eh, me parece, es que sabes que la gente le tiene como mucha rabia a los consultores y, y todo esto, pero, pero para, para nuestro proyecto, eh, tú hablas de consultor y ya eh, aquí en España la gente se, se, se asusta, pero, pero para nosotros ha sido fundamental eh, contar con, ah, mi caso, eh, no, no sé, ni, por, y, y es que tiene una suerte tremenda con las tres. Eh, personas con las que he contado externamente, después mucha suerte con el equipo que tengo, que, que cuando hemos podido ir integrando a gente, pues gente que, que sabe mucho claro. eh, no. nada me encanta bueno ya lo conocieron, bueno Alex primero gracias este, por nada. participar me, me encantó conocer ahí de, de, de Brocalia eh, y bueno, este creo que sos el, la primera persona de, de España o no que, que entrevistamos, o, o por ahí me estoy olvidando de alguien, pero bueno. Eh, bueno, muchísimas gracias, ya lo, lo conocieron Alex Marín, es CEO de Brocalia, están creciendo con un nicho súper claro que son los administradores de fincas, administradores de consorcio, como vemos acá, y Armando, eh, creciendo con estrategia de Outbound. Alex, muchas gracias por esta primera reunión.